Vamos a desarrollar la actividad interactiva correspondiente al curso Establecer Estrategias Logísticas. Esta actividad se denomina Evidencia de Conocimiento, Actividad Interactiva, Caracterización del Sector Financiero. Correspondiente a la actividad de aprendizaje 1. Con la siguiente actividad se pretende identificar los elementos fundamentales en la caracterización del sector financiero. Según sea el enunciado usted debe definir si es verdadero o si es falso según los conocimientos adquiridos Vamos a dar clic sobre el botón iniciar y vamos a leer el primer enunciado El trueque es el intercambio de bienes o servicios entre dos o más personas a cambio de otros bienes o servicios sin necesidad de que exista ningún tipo de dinero de por medio. Esto es verdadero. Damos clic sobre el botón siguiente. En el año de 1993 surge el sistema UVR y la transformación de las corporaciones de ahorro y vivienda. Esto es falso. Damos clic en siguiente. Tercero. El narcoterrorismo se puede catalogar como un incidente importante en los hechos económicos del país en los últimos 30 años. Esto es verdadero. Siguiente. 4. La banca cumple la función de colocar dinero de los agentes superavitarios de la economía hacia los deficitarios. Por medio de la captación de fondos de la población en dinero legal para su posterior distribución por medio de empréstitos y otros ordenamientos activos. Esto es verdadero. 5. Las cooperativas financieras son consideradas financieras, aunque su objeto social no sea la de servir de intermediarios en la colocación de capitales, sino que se ocupan de prestar asesoría financiera especializada en la administración. ...de recursos. Esto es falso. 6. RSF es el conjunto de normas, procedimientos, mecanismos e instituciones... ...que asumen la intención de preservar la estabilidad del sector financiero. Esto es verdadero. Damos clic en siguiente... Eh, séptimo, la crisis del sistema financiero colombiano en la década de los 90 es reconocida por la gran caída de las divisas y cierre del comercio con Estados Unidos. Por lo tanto, se devaluó el peso de una forma muy importante, provocando el cierre de fronteras comerciales entre países. Esto es falso. Ocho, la. Fiducia es un contrato de arrendamiento financiero con opción de compra mediante el cual el arrendador adquiere un bien inmueble o mueble nacional o importado previamente seleccionado por el arrendatario y lo cede en calidad de arrendamiento por un plazo estipulado. Esto es falso. Y más dos preguntas. Según el artículo 1347 del Código de Comercio, las sociedades aseguradoras se constituyen como sociedades comerciales, colectivas o de responsabilidad limitada, cuyo objeto social sea exclusivamente ofrecer seguros, promover su celebración y obtener su renovación a título de intermediarios entre el asegurado y el asegurador. Esto es verdadero. Por último, tenemos la Revolución Cubana se puede catalogar como uno de los hechos internacionales que han tenido incidencia en el sistema financiero colombiano. Esto es verdadero. Con eso terminaríamos pues, las 10 preguntas de la actividad. Contaje 10 sobre 10. Sin finalizar y terminamos ya con esta evidencia.